Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 21 al domingo 27 de febrero del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues este, estamos al borde de las tensiones en Ucrania entre Estados Unidos, bueno el occidente digamos y Rusia y bueno, esperemos que no haya guerra, porque realmente si se da ahí guerra, pues sería muy, muy catastrófico el asunto. Yo estoy este, rezando porque no sea así, tengo mi teoría por la numerología, si es que se desata algo, ¿qué día podría ser? Eh, y bueno, esperemos que no sea el caso. Eh, espero que te encuentres muy bien sabes que empiezo con la Virgen María ahora sí que no me quiero extender mucho en este video el anterior ya fue sumamente largo me guío por mi intuición antes de hacer las lecturas armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes y bueno espero que estés gozando de tu vida que es lo más importante y aparentemente en mi caso siempre hay algo de problemáticas con pinturas este y bueno estas son mis cartas por cierto la rifa no ha habido ninguna suscripción hay una parte dentro de la cuenta donde yo puedo ver cuántas personas se han suscrito y cuántos no se han suscrito y de hecho quién se ha suscrito, si es que tiene una cuenta también dada de alta en YouTube, si no nada más me aparece la cantidad pero no quién, pero bueno según esto no se ha suscrito nadie todavía, la última suscripción fue del 22 de enero entonces bueno este, pues ahora sí que si no hay suscriptores, entonces pues no hay cartas tan sencillo nada más, este, mencionando esto, había 10 personas que se mostraron con interés para el sorteo, entonces bueno, pues, ahí les pido vuelvan a escuchar cuáles son las bases del sorteo que hay que hacer este, porque pues si no es no, no, no, hay sorteo como tal ¿no? y ahora sí que no lo quiero hacer como AMLO con la rifa del el avión presidencial pero este pues es el caso pues ¿no? bueno todavía de la sanación con ángeles de Thorin Virtue utilizo una carta y lo que quería comentar este con los cuadros, hay un cuadro que aparentemente se vendió a través de una compañía, una galería en línea que se llama Singular Art y está atorado ahorita en los Países Bajos porque ahí quería el coleccionista que se mandara el cuadro para dejarlo enmarcar ahí y el coleccionista está en España. Y en mi comentario va más bien el maltrato que he recibido de la persona que está a cargo de esto. Ha sido extraordinario y ahí es donde muchas veces me cuestiono, bueno, ¿por qué...? porque no me lo merezco, ¿no? He sido muy amable, he cumplido con todas las cosas y este y ya hay un desquite ahí de esta persona que dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Y de hecho, trato de justificar hasta cierto grado a veces el mal humor o la agresividad de la gente y podría ser, que es lo que supongo y de, bueno, se supone que no debemos de hacer suposiciones, ¿no? pero bueno, que tal vez regañaron a esta muchacha porque me pasó los datos del comprador, que pues es algo, siento yo, fuera de lo común, porque pues así el comprador se puede brincar esta página y comprarme directamente a mejor precio, ¿no? Este, la verdad no sé, pero cuando le reclamé el maltrato y que no cuesta nada ser amable, ni siquiera se pudo disculpar y siguió con el mismo tono agresivo. Que bueno, ya esta risa me da, ¿no? Y uh, pues igual con lo del cuadro que está atorado ahí en aduana desde hace una semana, espero que no se venga abajo a la venta por esta situación. Este, que la verdad, o sea, una falta de profesionalismo, pero se la juran de ser súper profesionales, que bueno. Entonces, este, pues ahora sí que nuevamente paciencia y pues todo va a salir bien, ¿no? yo he cumplido con lo que tenía que cumplir, y pues ahora sí que la bola está del, del, otro, del otro lado de la cancha. Pero sí hay veces donde me cuestiono, bueno, ¿por qué? Este, ¿Cuál es la necesidad de esta agresividad, no, de ser tan violenta? Si, este, si al fin y al cabo, pues viven de los artistas, ¿no? Entonces, pues es bueno mantener una buena relación con ellos. Y, uh, y bueno, no es la primera vez. Este, hay otra persona, en un galerista que tengo en Nueva York, que es algo, una situación muy similar. Y bueno, ahorita me acabo de enterar a través de amistades de que se está divorciando y de que aparentemente tronó la galería y la galería estaba en nombre de la esposa. Y todo esto dices, bueno, okay, entiendo, ¿no? Pero pues ya tenía muy mal carácter y muy maltrato trato a esta persona antes de eso. Entonces, pues lo justifica hasta cierto grado, pero en realidad esta persona le, le, es su manera de ser, le gusta ser así. Y pues va a perder clientes, ¿no? Y yo soy uno de sus clientes al fin y al cabo. Y, este, y yo sé que voy a exponer con él todavía en octubre, porque de abril se pospuso octubre la exposición, por sexta ocasión, yo creo. Pero, este, y me voy a buscar otra persona porque pues no tiene caso de que esté ahí eh, ser recibiendo un maltrato donde no lo merezco. ¿no? Entonces, bueno, digo, las cosas por su propio peso caen y son experiencias que te van eh, agrandando y te van, pues sí, este, mostrando también cómo es la gente. Y, uh, y veo que aquí en lo del arte hay mucho de diente para afuera como se dice aquí en México o sea de que presumen ser y hacer y deshacer y firmas contrato y en el momento ya de la, la verdad este, pues es muy decepcionante el trato entonces bueno, ni modo así es, es es en lo que estoy y hay que hacer de los limones hay que hacer limonada no, hacer lo mejor de la situación que se tiene pero sí a veces me pregunto ¿por qué la gente tiene tanta agresividad y es tan difícil y no le gusta su trabajo y está en servicio al cliente y dices, bueno, pues no trabajas con servicio al cliente o sea, vete, no sé, a trabajar en la bodega o en la oficina o donde no tengas trato con personas, si no te gusta, ¿no? si te pone de mal humor, entonces bueno, este esto con lo de, lo de Ucrania, pero bueno Ucrania es un tema muy difícil, muy escabroso y son eh, pues ahora sí que es egos mal encontrados este puedo entender las dos partes pero este es un juego de poderes muy muy muy peligroso porque pues hay vidas que van a haber de por medio si es que hay una guerra ahí ¿no? entonces bueno ya nadie le conviene una guerra más que a los que producen armamentos fuera de eso a nadie. Muy bien, empezamos con la lectura, ya otra vez ocho minutos antes de la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Miren, la misma de la semana anterior, caring. Y vieron que las, las estuve mezclando, ¿eh? Entonces, bueno, cuando es así de insistente el mensaje, no significa que no estemos cumpliendo, sino que sigue esa misma energía, ¿no? de procuración. Y dice, Heaven cares for me, and I keep my heart open to caring about myself, others, and the world. El cielo, la corte celestial, me procura a mí, y yo mantengo mi corazón abierto para este, procurarme a mí mismo, o a mí misma, a los demás y al mundo. ¿no? Procurar es querer, apapachar, cuidar, este, estar al cargo de, ¿no? Y bueno, este, entonces es bueno saber que la Corte Celestial nos está cuidando, entonces bueno, eso significa de que, pues a pesar de lo que haya, estamos a salvo, ¿no? ¿Okay? que estemos despreocupados. Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice, consuelo. A mí la verdad, cada vez que sale esta carta me decepciona un poquito, porque es así como que, oye, ¿por qué nos van a consolar? Con ¿No? el consuelo normalmente es cuando la voluntad divina y la voluntad propia no coinciden. Entonces dice lo siguiente, arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Entonces, bueno, digamos como ejemplo lo del cuadro, ¿no? Que está ahí estancado en los Países Bajos. Entonces, bueno, pues que me consuelan los angelitos de tú, no te preocupes, ¿no? Todo va a estar bien, te procuramos, te queremos, todo va a fluir. No tal vez al ritmo que tú quieras. Y el que pudiera haber sido, y este, sin complicarnos la vida. Pero bueno. Entonces, bueno, la carta para el miércoles y el jueves dice: Clarividencia. Y es el arcángel Sandalfon. Y dice: Confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Entonces, bueno, les vuelvo a aclarar, todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser o clarividentes. Esto es que a través de la visión de imágenes, algo visual, percibamos los mensajes. ¿no? Esto puede ser, siempre doy este ejemplo, manejando en la carretera y vemos un cartel de una publicidad, que dice justamente algo que soluciona o hace alusión a una situación. no Ese es un ejemplo. La otra es, qué sé yo, abrir una revista y justamente ahí está esa frase que nos, que nos está dando este mensaje. La otra puede ser la televisión, cualquier cuestión visual. Puede llegar a ser más allá de todavía, ¿no? Que a través de los sueños este, tengamos visiones y tengamos respuestas. Entonces, eso es clarividencia, es una. La otra es la clariaudiencia, es escuchar los mensajes angelicales. Esto puede ser desde un ejemplo que las amistades lleguen y te digan, oye, te ves súper bien, que hiciste? Entonces, te están diciendo con eso que lo que estás haciendo es el camino adecuado, ¿no? Puede ser que hayas cambiado tu actitud ante la vida y ya con eso cambie tu semblante. Puede ser que estés haciendo algo por ti, por tu bienestar, que te, te, que te estés procurando, ¿no? No sé, un día de spa, de cremas, masajes, hidrataciones, exfoliaciones, qué sé yo, ¿no? y se te vea el ¿no? después de tanto tratamiento, cualquier situación que estés haciendo, pero normalmente en un día te llegan dos o tres personas diversas diciéndote exactamente el mismo mensaje, ahí es cuando te das cuenta de que es un mensaje de los ángeles, ok, y también puede ser en mi caso, por ejemplo, yo pensaba que iba a ser clarividente porque soy muy visual, siendo artista visual, este, anteriormente orfebre, pues he sido muy visual toda mi vida, ¿no? Y resulta que no, que soy clariaudiente, que escucho los mensajes de los ángeles. Y conmigo, pues ya va mucho más allá de, ya escucho que me hablan, que me dicen algo, ¿no? Y. Uh, con el tiempo aprendí a distinguir esa voz de la voz propia, de la voz interna. Entonces, bueno, sé que eso, de qué manera funciona conmigo. Pero no descarto el que puedo también ser clarividente. Eso es a lo que quiero hacer hincapié. No estamos limitados a una forma, sino podemos tener las cuatro. Okay. Llevamos dos. La tercera es ser clarisensoriales sentir, ¿no? Esta es la que más fácil eh, percibimos y la tenemos como innatamente, que vas a una reunión y dices simplemente aquí yo no me siento a gusto, ¿no? No te sabría decir por qué, pero no me siento a gusto, no estoy a gusto, no estoy a gusto, no estoy a gusto y pues te vas. O la otra es exactamente lo contrario, ¿no? Que llegas a la reunión y te sientes como en casa, te sientes súper a gusto, estás muy contenta, contento. Este, como en familia, este acogida, acogida, bienvenida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos per percibiendo las energías y eso es lo que nos permite decir me siento a gusto o no me siento a gusto. Eso es clarisensorial, también puede ser a través de este calores, fríos, este cuando se te pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes maneras de percibir corporalmente, ¿no? Que tengamos una sensibilidad. Y por último, la cuarta es ser claricognitivo. De Gnosis, o sea, G-N-O-S-I-S, significa conocimiento. El conocimiento viene de la mente. Entonces, bueno, que tengamos una respuesta sin saber de dónde proviene. De repente, ¡pum!, sabemos, ¿no? Esta es la respuesta. Y no nos cabe duda que es la respuesta. Entonces, ese es la, el ser claricognitivo. Yo he comentado que este, ha habido situaciones en mi vida de tomas de decisiones importantes, cuando eh, encontré el lugar en el que quiero vivir y que estaba dentro de mis posibilidades, este, pues vi como, qué sé yo, 40 o 50 propiedades diferentes, ¿no? Y cuando la vi dije, esta es, o sea, no me cabe duda alguna. Y por más que la veía este, y más datos tenía, más claro me quedaba. Entonces nada más llegué a ser como más uh, explícita en la investigación de pasar por la propiedad cuando era época de lluvia para ver si no se inundaba de preguntar a los vecinos si había suficiente agua cómo eran los servicios cómo era la seguridad etcétera ¿no? y todas las cuestiones pues este, eran afirm afirmativas y bueno al fin y al cabo así se dio pero fue como muy claro ¿no? después de ver tantas propiedades este, esa era la, la que dije, esta es la que me late chocolate. Entonces tuve la respuesta ahí, ¿no? Fue claro y cognitividad. Y es muy claro, es muy preciso, no te cabe duda alguna, ¿no? Y así me ha pasado también con relaciones de pareja que bueno, ahí sí me he equivocado. <risa> Pero sí creo que también esas relaciones tuvieron que ser porque pues yo me escogí esa experiencia y ese crecimiento, ¿no? Entonces al fin y al cabo no estuvo equivocado en el sentido espiritual, ¿no? Este... Y, uh, y sí, me pasó igual que con las casas, ¿no? Puedes ver 50 y pues tres quedan así como en, en, en último lugar y de, aunque sabes que de las tres la que más te gusta, la que más está es tal, ¿no? Entonces bueno. Eso es importantísimo porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Y uh, también tengo que aclarar que nos llegan los mensajes que son necesarios para nuestra vida, para nuestro crecimiento, no los que queremos escuchar. Aquí la aclaración así súper grandotota. Porque luego la gente siempre está con, ay, bueno, pues si sabes hacer esto, entonces, pues, ¿cuáles son los números de la lotería? Y pues así ya resolví mi vida económica, ¿no? Y desgraciadamente no funciona así, ya lo he intentado, ¿no? Díctenme, por favor, los números del melate o de la lotería Powerball o la que fuera. Y este... y no funciona así. A mí por lo menos no me ha funcionado, ¿no? Te llegan, me acuerdo de alguna vez, ya no sé cuál fue el ejemplo, pero pues que yo preguntaba X situación, qué sé yo, de, por decir algo de salud de una persona y este me decían, el carro es rojo, ¿no? <ríe> decía, bueno, ¿cuál es la insistencia en la contestación del carro es rojo si yo estoy preguntando algo que es totalmente diferente, ¿no? y ya con el tiempo luego ya entendía ah, el carro es rojo esta es la importancia etcétera no digo es un mal ejemplo ahorita pero para que para darme a entender de que no es no funciona de que ah voy a preguntar y esto es lo me, me lo van a resolver y me lo van a contestar este si no llegan respuestas a veces que no entendemos y decimos bueno esto qué tiene que ver con lo que yo estoy preguntando y nos insisten sobre todo en eso, ¿no? Y luego ya con el tiempo vas entendiendo a qué es a lo que se referían. Entonces, bueno, ahí tengo que hacer esa aclaración. Muy bien. Por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice creación. Que también es muy parecida a la de la semana pasada, que era escribe. He dicho que me gustaría ahí corregir eso. Y dice, Arcángel Jofiel. Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Y ojo fiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Bueno, aquí nuevamente, este, echarles porras. Todos tenemos la capacidad de la creación. Todos, ¿no? Este, y me recuerda a mi madre. Mi madre siempre dice, ay, yo no soy nada creativa es que si me pongo a pintar, un perro parece un caballo, y, y no, no, no tengo ese talento, no tengo ese don, ¿no? Y la creación la ve mucha gente, justamente como mi madre, como la creación artística. Pero la creación es crear algo, o sea, hacer que se, hacer que se manifieste algo, ¿no? Y bueno, este ahí le corregí, le dije, bueno, tienes la creatividad culinaria, eres muy buena en la cocina y dice que no le gusta cocinar aparte, ¿no? Pero tiene muy buena sazón y sobre todo lo que son este repostería, lo que son galletas y pasteles, bueno, le queda maravillosamente bien. Y no se la cree aparte. Mi mamá. Pero ahí le digo, pues ahí tienes la creación, o sea, sabes hacer cosas extraordinarias y con una facilidad bárbara. Y todo mundo lo dice, pero pues tú no te la crees. ¿no? Pero todo el mundo tenemos la capacidad de crear algo. ¿no? Y como dice aquí la carta, de crear nuestro mundo propio y bello. ¿no? Esto es importante que sea sin limitaciones, sin limitarnos, ¿no? sin tener juicios ni prejuicios. Uh, ¿Qué sé yo? Doy como ejemplo nuevamente mi hogar porque pues es donde más tiempo del, de mi vida paso me la paso aquí trabajando eh, descansando etcétera entonces bueno le invierto no de que pues qué sé yo quiero tener tal sofá o tal alfombra o tal lámpara o tal objeto que me agrada que me gusta que me hace sentir eh, en casa que lo hace un hogar no este bueno aparte de la buena vibra y la protección que tiene, pero este, es pues mi, mi, mi nido, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hacérmelo lo más bonito posible? De acuerdo a mi gusto, a mis posibilidades, este, y ahí vuelvo a insistir, mucha gente luego empieza con, este, no, es que no tengo dinero, ¿no? Es como la excusa número uno. Y no necesitas mucho dinero, o sea... Puede empezar desde tener limpieza, por ejemplo, ¿no? Hay hogares que están súper sucios y súper desordenados. Entonces, bueno, eso ya de por sí, también como sugerencia, no es nada bueno. este, Si las cosas no se mueven, no se limpian, pues se quedan estancadas y no, no avanzan, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener y mantener limpio, aparte de la higiene y la salud, pero bueno, entonces bueno puedes empezar desde ahí, ¿no? Desde, qué sé yo, lavar las paredes o los pisos. Hoy quizá algo que no se hace pues todos los días, ¿no? Este, y bueno, si ya hay un poco más de dinero, no sé, comprar tal vez pintura y pintar con un color nuevo. Perdón, este se me olvidó ponerlo en silencio. Y, uh, y, bueno, hay muchas maneras en las que puede ser creativa mm. o creativo, ¿no? Este, y esto es desde el hogar, o sea, igual es con el, con el automóvil. A los varones nos fascina tener, bueno, la gran mayoría, tener nuestro carro impecable, ¿no? Y, este entonces, no sé, aparte de tener, mantenerlo limpio, tener yo, por ejemplo, me compré una pequeña cámara, este que graba y dije bueno por si alguna vez llegó a tener un accidente entonces bueno que se grabe para que vea que yo no fui la persona culpable y es una cámara que costó nada o sea que no me acuerdo que fue 15 dólares o algo así, ¿no? Y este y la puse y la tengo y la tengo ahí desde hace años y hay que resetearla después de cierto tiempo que se llena y pero cada vez que la veo me, me, me da mucha alegría, es algo sea, fue una inversión que cada vez que la veo me, me gusta, ¿no? Y qué sé yo, que si tienes el CarPlay o que si tienes el Estéreo tal, lo que sí. Entonces yo creo que estas inversiones que, que tiene uno este, son importantes, ¿no? Y más todavía si es algo que te, que te ayuda a crear algo, a, volvamos a la cocina, ¿no? que se yo, que te compras un set de cuchillos de chef que no son nada baratos pero tienes unos muy buenos cuchillos que te van a ayudar a cortar con rapidez todas las verduras que, y todas las carnes que tengas que cortar ¿no? eh, o la, la tabla que, que qué sé yo es de silicón y que no guarda olores ni bacterias o son esas pequeñas pequeñeces que te ayudan a simplificarte la vida pero, este, pues no sé hacen la experiencia más agradable ¿no? entonces en cualquier área igual en las, qué sé yo contabilidad o matemáticas pues no sé, desarrollar un programa de computación o algo que facilite la vida para los demás hay tantas maneras de que podamos ser creativos este... Eh, ¿Qué sé yo? Desde negocios también, ¿no? Emprender un negocio y hacer, qué sé yo, desde, desde escoger el nombre del lugar. Este, hoy, hoy me llegó una solicitud para votar cuál es el mejor nombre para este, una compañía que quiere vender comida para mascotas. Les pues dije, bueno, aparte de vender mascotas, pues digo comida para mascotas para querer vender, tal vez accesorios, juguetes, jaulas, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno de los nombres era, quién sabe qué sé, croqueta, woof, por decir algo, ¿no? Dije, qué limitado está, o sea, la croqueta y woof, o sea, queda muy claro las croquetas de perro. Pero pues también hay croquetas de, qué sé yo, tortugas, hurones y millones de cosas, ¿no? De animales. Entonces le dije, no, yo opto por tal nombre porque pues incluye de hecho no solo la comida, sino accesorios y no lo limitas a un solo tipo, ¿no? Entonces ese, esa es creatividad, o sea, hacer un nombre que en dos palabras abarque todo lo que estás vendiendo en ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos la capacidad de ser creativos, todos tenemos la capacidad de percibir más allá de nuestros cinco sentidos. ¿no? Muy bien, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice naturaleza. Cada vez que sale esta carta de naturaleza, pueden ser dos cosas, tu propia naturaleza, o sea, tu esencia, ¿no? tu base, o la madre naturaleza, salir a la naturaleza. Y si no tienes la capacidad de salir, sea por la pandemia, o porque no te da tiempo, o porque pues, vives en un departamento muy pequeño, la naturaleza ahí está, empieza con nosotros mismos, ¿no? Somos parte de la naturaleza, los seres humanos. Pero más allá de los seres humanos, bueno, pues están las plantitas, este, a mí me encantan las plantas. Me encanta la naturaleza en general, por eso adoré a Costa Rica, porque aparte la cuidan, este y la honran, este a diferencia de México. Entonces bueno, es regocíjate en la naturaleza, ¿no? Y puede ser que no tengas la capacidad de viajar, no tengas el dinero, no lo puedes hacer. Bueno, pues hay documentales sobre la naturaleza, ¿no? A mí me encanta ver los de los océanos y veo los corales, y veo los peces, y veo cómo interactúan, y la simbiosis, y la belleza tan solo de todos los colores, de los, de los col... perdón, <risa> de los corales y de los peces. Entonces, bueno, ya me regocijé en la naturaleza, ¿no?, visualmente, y no tuve que gastar dinero para estar en la naturaleza pero la naturaleza es muy importante somos parte de ella y entonces yo creo que si es caso de ambas naturalezas, de tu propia naturaleza con la naturaleza misma eso va a ser lo mejor ¿Ok? bueno, creo que es nuevamente una semana de trabajo interno este, de procurarnos de querernos y después de nosotros, hacia nuestro círculo más cercano, que es la familia, las amistades, y de ahí más allá, los conocidos y los desconocidos, y a las almas que podamos tocar. Noto cada vez, este, mucha gente también piensa quién soy yo, no para repercutir en la vida de los demás, no soy una figura pública. Créete la historia de echar una piedra en un lago, cuando la tiras pues hace una ola y después de la primera ola viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y hay muchísimas olas de una sola piedra, eso significa que cada acción que tú tienes repercute en los demás y en los demás en, directamente, en la segunda persona, terceros, cuartas, quintas, sextas, ¿no? Por eso nos gusta, yo creo, también tener, qué sé yo, celebridades, por ejemplo, ¿no? Que seguimos, que admiramos, que vemos no solo su estilo de vida y de que tengan dinero y puedan lucirse muchas, y darse muchos lujos, sino, pues yo veo más bien la, el trabajo filantrópico, ¿no? De mucha gente, de Kino Reefs, por ejemplo, este... Ha hecho muchísimo por la humanidad, dona muchísimo dinero a e instituciones de salud. No me acuerdo bien cuál es el caso, pero su hermana tuvo cierta enfermedad y bueno, ha donado... La verdad no me acuerdo, pero yo creo que en total más de 30 millones de dólares a esta causa. Barbara Streisand, por ejemplo, también es alguien que admiro por su arte, pero sigilosamente ha donado pues todo un edificio en el hospital Sinaí, ¿no? en Nueva York. Este, de hecho, bueno, lleva su nombre, el edificio, y uh, ha donado más de 30 millones de dólares. Y uh, ahí sí la causa sí la sé, es el corazón de las mujeres, los ataques de corazón, porque se ha descubierto que este, los síntomas son muy diferentes entre las mujeres y los varones, y que el trato del infarto al miocardio debe de ser diferente por lo mismo entre ambos géneros y quiere este, pues crear conciencia en esto y en la comunidad médica Barbra Streisand ¿no? que se me hace algo muy, muy bello y así hay muchas personas y celebridades que contribuyen desde su plataforma y pueden cambiar, hacer cambios muy positivos muy grandes, muy fuertes porque tienen esa plataforma pero no creas que tú por no tenerla o yo en mi caso no se puede hacer estos grandes cambios eh, me ha tocado ya algunas veces de que la gente de repente me dice ay tú eres René Cheng ¿Sí? ay yo te admiro por tal no y eh, pues ha pasado por este canal holístico o la última vez pues me pasó con este, la persona que le ayuda a mi amigo Luis eh, que lo he recomendado de Cuautla y este, la persona que le ayuda pues me dijo ay pues te admiro como, como pintor no <ríe> y este qué, qué padre me encanta tu obra etcétera entonces ahí está no dices mira si hay gente que que está observando mi obra que está viendo lo que hago que le gusta lo que hago no entonces, ten, ten presente eso, lo que haces siempre repercute, siempre, siempre. Puede ser directamente, es lo que le decimos el Dharma y el Karma, ¿no? Pero siempre repercute, y no solo en nosotros, o segundas o terceras personas, sino en más personas. Entonces, ten siempre eso presente, ¿no? Muy bien, que sea una muy bella semana. Espero que te encuentres muy bien. Goza de tu vida y por favor, comparte este video. Pídele a la gente que se suscriba y expandamos nuestra luz. Con mucho amor, Namaste.